Bueno, cada vez es más frecuente en nuestra sociedad ver a niños utilizando dispositivos digitales, pantallas, etcétera, a muy temprana edad. ¿no? Este fenómeno ha provocado una demanda que han aprovechado los fabricantes y distribuidores de telefonía móvil para diseñar productos eh, especialmente para niños, ¿vale? Móviles para niños. Lo que pasa es que esto suscita cierta duda en cuanto a lo moral de eh, destinar dispositivos específicamente para los niños, ¿no? ya que conocemos, como hemos hablado algunas veces en el canal, tenemos algún vídeo sobre el uso del primer móvil, que os dejaré por aquí una tarjeta para que podáis verlo si os interesa, eh, bueno, pues que tiene y está demostrado consecuencias en el desarrollo y crecimiento de nuestros hijos. ¿no? Entonces, para ayudarnos un poco a discernir también sobre este tema, en Gaptain.com tenemos el plan de primer móvil y el plan de educación digital familiar un poco para informarnos y conocer esos riesgos ¿no? yo quería comentaros un poquito los riesgos y las consecuencias que ya han sido probadas ¿no? del uso de este tipo de dispositivos en niños a temprana edad entre ellas bueno la mayoría son de sentido común no pues el empobrecimiento del juego la falta de adquisición de, de habilidades sociales corren más peligro de caer en un sedentarismo extremo no pues realizan menos ejercicio físico su desarrollo el desarrollo intelectual también se ve mermado muchas veces como hemos comentado incluso el rendimiento escolar se puede ver afectado contracturas musculares no bueno estas son algunas de las consecuencias físicas pero también eh, pueden tener incluso consecuencias psicológicas no ya que como hemos dicho al final un smartphone es eh, un ordenador chiquitito en la mano y es una puerta más abierta a posibles conflictos tipo ciberbullying, acoso, etcétera. ¿no? Entonces, eso puede tener consecuencias en el estado psicológico, la autoestima, etcétera, de nuestros hijos. Pero es que además hay otro tema, que son las radiaciones que emiten los teléfonos móviles. No os preocupéis porque ya está probado que son mínimas, que son pocas, pero bueno, como hay cierto sector de la población al que sí le preocupa este tipo de radiaciones, los fabricantes en un principio están obligados a informar sobre el nivel de estas radiaciones. Entonces, eso es algo que podéis comprobar si compráis un dispositivo nuevo y tal, eh, se suelen identificar con las siglas SAR, ¿vale? Sí que es verdad que algunos fabricantes han empezado a implementar los controles de uso, ¿no? Como hemos hablado del, del sistema operativo de Apple en iOS. Os dejo también por aquí otro vídeo en el que hablamos de, de este control de tiempo que nos ayuda pues, a intentar evitar la adicción al teléfono, que eso es muy importante cuando hablamos de niños y tecnología. Y por mi parte, nada más que añadir, ponemos a vuestra disposición nuestra página gaptain.com donde os ayudaremos en este fantástico reto que es educar en digital. Un saludo y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo.